Escucharás una música que te hará sentir en estado de elevación. Algo te será revelado. Estado de plenitud. De lo antiguo, llegan nuevas cosas. Escrito importante. Si te resulta difícil meditar, este es el momento para que tú lo hagas y explores tu interior. El arte está cerca de ti. Situación difícil que mejorará. Noticia que te sabrá a sonido de campanas. Te sentirás muy fuerte para afrontar las contingencias, del tipo que sean. Tomaré tus oraciones y peticiones a Dios, siendo el guardián de tus pensamientos secretos y todos tus deseos. Tejeré esas oraciones y peticiones de cualquier credo que poseas como guirnaldas y coronas de flores, para luego llevarlas a Dios, pidiéndole por tu bendición. Solo entra en la música, por ejemplo, déjate llevar por ella y escucha tu voz interior. La plenitud del Espíritu que se siente al escuchar hermosos sonidos, se transmite. Porque, si bien hay una sola mente humana que interpreta cualquier palabra con los signos musicales, como símbolos exactos de los sentimientos, es escuchar a la mente de Dios, en forma directa, y es transportado por el simple hecho de escucharlos. Por eso, la música y el arte, porque ellos te acompañarán, aunque solo lo hagas unos pocos minutos cada día, te pondrán en contacto con la Fuente o tu Ser Superior transformándose en un ejercicio muy poderoso. En este sentido se te puede aparecer una visión, información y poder. No debes esforzarse demasiado, y no te pongas a intelectualizar sobre cuál puede ser la mejor, o qué tipo de meditación necesitas. Así te conduces al despertar de la mente amorosa, que comienza a hacer su trabajo edificante. Te conduce hacia la apertura del bien, pensando bien y con agradecimiento. Es el buen entretenimiento que te lleva a estadios superiores.